Este pretende ser uno de varios vídeos en los que les muestre el hecho innovador en sus distintas fases y las técnicas asociadas a cada una de ellas. Estas fases del hecho innovador las podríamos representar de la siguiente forma. En primer lugar, realizar una reflexión estratégica es decir, ¿para qué queremos innovar? Es el primer tema que nos permitirá enfocar nuestra innovación. A partir de aquí, generaremos ideas o posibilidades de innovación, que sufrirán una selección de distintas ideas para transformar en proyectos. Los proyectos se gestionarán, serán ya proyectos de innovación, y por último, tendremos que realizar una revisión, una evaluación de los resultados para ver en qué grado hemos cumplido lo que pretendíamos en la reflexión estratégica. Para al final, analizar todo el proceso. En definitiva, reproducimos lo que sería el ciclo general de P, D, C, A. En cada uno de estos bloques es lo que pretenderé en sucesivos vídeos transmitirles el hecho innovador. Y hoy nos vamos a centrar en este de aquí, en la reflexión estratégica. En definitiva, ¿para qué queremos innovar en nuestra organización? Para ello, podemos utilizar distintas técnicas. En primer lugar, podríamos centrarnos siguiendo a Tracy Wieselman, ¿En qué posicionamiento competitivo es el que pretendemos en nuestra organización? Es decir, la disciplina de creación de valor. ¿Dónde queremos crear valor en nuestra organización dentro de esta reflexión estratégica? Podría ser o en una estrategia de excelencia operativa, en una estrategia centrada en la excelencia en los productos, en productos o la excelencia en la relación con los clientes. Deberemos elegir el posicionamiento individual de nuestra organización para ver si lo que queremos son proyectos innovadores que acometan la excelencia operativa bien interna o bien en la logística de, inter de entrega, bien en la excelencia de nuestros productos, que nuestros productos sean diferentes, que sean mejor, que tengan algún elemento diferenciador, o la excelencia en las relaciones con los clientes. Desde, de estos tres ejes tendremos que elegir en qué punto de cada uno de ellos pretendemos innovar, de forma que la unión tridimensional de estos tres puntos nos permita, en un momento determinado, lograr ese eje que será el que nos guiará en nuestro proceso innovador. Esta podría ser una técnica sencilla. En cualquier caso, ya nos adelanta que tendremos que elegir entre innovar en productos, innovar en servicios, innovar en modelo de negocios, innovar en relaciones. No solo innovación tecnológica, que es lo que habitualmente se ha realizado, sino que podemos hacer innovación en cualquiera de estos puntos. Asimismo, ya nos adelanta esta forma que tenemos que realizar una primera evaluación interna de nuestra estrategia para orientar la innovación antes de poner en marcha el proceso innovador y por otro lado aunque nosotros tengamos realizada la reflexión estratégica y definido nuestro proceso innovador, hará falta un tercer eje que será la propia organización. Así pues, en un primer paso, siempre previo al hecho en sí innovador, tendremos que realizar una reflexión estratégica para ver hacia dónde queremos dirigir las innovaciones. Sin este paso es muy difícil que logremos el éxito en la innovación. Otra técnica que nos puede ayudar puede ser la de el cuadro de mando de Kaplan y Norton con un primer nivel financiero hacia dónde queremos nuestra organización en el próximo periodo llevarla a nivel de nivel financiero, nivel clientes qué tenemos que hacer en nuestros clientes para conseguir este nivel financiero, un nivel operativo, qué deberemos hacer en el nivel operativo para lograr aquello que hemos deseado en el nivel clientes que nos permita conseguir el nivel financiero y por último, qué recursos, nivel recursos necesitaremos para este tránsito. De forma que al final tendremos una serie de líneas estratégicas que incluso podemos denominar líneas estratégicas de innovación. Nos aparecerán hacia dónde tenemos que dirigir nuestro esfuerzo innovador para conseguir nuestros resultados financieros o nuestros resultados en clientes, nuestros resultados operativos o nuestras necesidades de recursos. Así pues, y para esta primera entrega llamar la atención de que sin una reflexión previa, estratégica, nuestro proceso innovador no tendrá un camino definido. Muchas gracias.